El lugar está minado. Yo iré delante. Tú ve detrás, ¿ok? Pero el radar no funciona. Y tampoco podemos usar el detector de minas. Yo me encargo. Está mal, ¿eh? ¿Cómo has sabido dónde estaban las minas? Es extraño, pero cuando Mantis entró en mi mente, yo podía ver dónde estaban colocadas las minas. ¿Impresionado? Bueno, un poquito. ¿Un poquito? Maril. ¿Qué ocurre? ¿Mm? ¡Agállate! Razón, Soy una novata. Tranquila, Meryl. Me quieren a mí. Ya lo sabía. Es el truco más viejo que existe. El francotirador me usa como cebo para hacerte salir. ¡Mierda! ¡Mátame, Snake! ¡No! ¡La pistola! ¡Yo no puedo alcanzarla! ¡Quieta ahí! Te prometo. Esturbo. Yo... puedo ayudar. Quiero ayudarte. No te muevas. Ahorra energías. Qué idiota. Quería ser un soldado. Y la guerra es fea. No hay nada glamoroso en ella. Snake, por favor, sálvate tú. ¡Sigue viviendo y no pierdas la esperanza! ¡No me olvides! ¡Ahora, lárgate de aquí! ¡Meryl! ¡Mierda! ¡Snake, es una trampa! ¡Un truco de francotirador para hacerle salir! ¡Está esperando que acuda a ayudar a Meryl para dispararle! ¡No lo haga! Debe ser Sniper Wolf, la mejor tiradora de Foxhound. Sniper suele trabajar en pareja, pero ahora está sola. ¿eh? La conozco. Puede esperar horas, días o semanas. A ella le da igual. Se limita a observar y esperar a que uno salga del escondrijo. Puede ser, pero Meryl no aguantará tanto tiempo. Snake, ¿puedes ver a Wolf desde donde estás? No hay donde esconderse entre este lugar y la torre. Creo que debe estar en el segundo piso de la torre. Si Wolf está en la torre de comunicaciones puede verle perfectamente. ¡Es una posición perfecta! Desde aquí tampoco podrá alcanzarla con un arma convencional. ¡Necesita un rifle con mira telescópica! Coronel, tranquilo. Le aseguro que voy a salvar a Meryl, como sea. Ok, gracias. ¿Qué ocurre, Naomi? Nada. Estoy sorprendida de que estés dispuesta a sacrificarte. Tienes los genes de un soldado, no de un salvador. ¿Estás intentando decir que solo me interesa salvar el pellejo? Yo no diría tanto. Sin embargo... No sé qué maldito aspecto tienen mis genes y no me importa. Funciono por instinto. ¿Como un animal? Voy a salvar a Meryl. No necesito ninguna excusa. Ok. Tampoco lo hago por ninguna otra persona. Voy a rescatar a Meryl por mí mismo. Coronel... No se preocupe. Gracias, Snake. Lo entiendo. Lo siento. ¿En qué puede ayudar? ¡Se mueva! Es difícil fallar cuando estás tan cerca. Tira el arma hacia aquí. Despacio. Ha sido un estúpido al volver aquí. Un estúpido. ¿Una francotiradora? ¿No sabías que dos tercios de los grandes asesinos del mundo son mujeres? ¿Quieres morir ahora o después de tu amiguita? Como tú decidas. ¿Moriré tras matarte? <ríe> no me fijas. Bueno, al menos tienes a callas. Soy Sniper Wolf. Y siempre doy en el blanco. Tú eres mi presa especial, ¿sabes? He dejado mi marca en ti. No lo olvidaré. Hasta matarte será en todo lo que piense.